No te compleja reina, diga lo valiosa que tú eres, dice que no eres hermosa como las demás mujeres, pero es que no entiendo por qué tú piensas así, si una mujer es hermosa cuando la veo sonreír, valórate y no te destruir en de ti, por unos kilos de más, no te quitan los reines, por unos kilos de menos, no dejas de ser princesa, tú eres hermosa, porque Dios te creó, eres perfecta para los ojos, el creador, quien se enamora de un físico, siempre vive engañado, porque una mujer es linda, poco ha alcanzado mi mayor defecto, que vos podés tener, es que tú no te das cuenta de todo lo que vale, un verdadero. Te va a hacer llorar Porque si es un caballero Solo a ti te va a alegrar Para ser hermosa Solo tienes que ser tú misma Vamos a sonríe Que rezarte ese carisma Si tienes una estría Pues no te sientas mal Ese exceso de belleza Y no se puede acomodar Quien critica a una mujer Pues qué marica es Será que no se acuerda Que una vez lo vio crecer Es que me duele Me duele saber Que hay hombres sanguíos puta que hablan mal De una mujer